La naturaleza es tan mágica que la podemos conocer jugando. En Temaiken creamos espacios donde el juego es mucho más que diversión. Es descubrimiento y aprendizaje.